Voy a ver el por ahí <tose> Guapísima, chaval очку啊 hey, esperar, creo. está bien? de la pierna? está bien o qué? Ha movido toda la piedra y yo. El Niura, está, el ¿No niura? niura, sí. El Niura, nene, ha movido la piedra. Ah, vale. Sí, sí, la hemos movido, la hemos movido. No veo que la has dado a pedar. No, no puedo. No puedo. mi pie, ¿sí? o la rueda? Así. Pa. Bueno, entonces la ha pie. Ahí se la ha tocado. Lo que pasa es que el, el, la compresión que le he hecho ahí a la ha venido. Aquí que justo le vas, tío. Sí, o así. La compresión que le he hecho aquí a la viola ha sido cojonante, ¿sabes? Me ha dado miedo por si... No, no, sí, para no hacerte... Para no hacerte daño ¿Vale? ¡Qué puta velocidad ahí! No, no, no, no, no, no. Para, para, para. Qué más que me da esto, tío. Tío, pero como si me da mitad las curvas ratas más. Vale. Dale. Corta, corta. Ojo, oh, que llevo los frenos súper duros. Llevo los frenos súper duros. ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! Vale. Yeah. ¡La cabra derrapando! La tierra muy fuerte, aquí ¿Tú te crees aquí esto? ¡Pues chaval! super suelta, tío Muchos pasos sueltos, tío, de mucha tierra, arena de esas de mierda. Oh, va a pegar en la piedra! jugándonos la vida por pescar un poquito de adrenalina ¡Vamos! ¡Este es mi Luis! ¡Este es mi Luis! ¡Dios, chaval! Uh. ¡Brutality! ¡Fatality! Es que me recuerda a la vertical de la piquilla, ya verán. No, yo no, estoy grabando ya. Yo no, no la he apagado. Espera, pues espera. Pues A qué gusto de frenos que llevo ahora. Ojito, ¡Oh, ojito, mi Luis. Ojito, ¡Oh, mi Luis. ¿Qué? ¿Está jodida, ¿se pasó? Ah, se me ha torcido aquí. Sí, se puede por aquí. qué paso más bueno tío muy espacito sabes con cabeza ya está tío no hay que ir rápido no hay un ciclo sin montar Tranquilo, tío Que no tiene agarre la bici, creo, ¿eh? <risa> ¿Qué has hecho? <risa> ¿Pero qué has hecho, güey? <risa> <No>, bórralo, bórralo <risa> Corta, corta <risa> No, pero... muy bloqueado con la trasera aprieta más en el delantero que en el trasero ¿No? que el pasito se las traiga, a ver. bien Ah, es más fácil, aquella tiene más verticalidad Voy a dejar el techo por aquí arriba. 哎, Senta, ¿eh? Ahora todo recto, hay un desfío pero es todo recto. Ahora pillo ahora, un trago bueno de velocidad, ¿vale? Eh, Por aquí, ¿no? navio Bien. what's Guapísima tío, guapísima. ¿Qué marca esa piedra? Yo tira recto. Yo tira recto que era más fácil. Guapísima, güey. Parece también trial, ¿no? Un poco, ¿no? Pero algo, ¿no? Tocas. O has tocado. Si quieres tiro yo delante, José. Cabrón, wah, ¡Wow! wah, ¡Wow! qué borbicera, wah, ¡Wow! wah. ¡Wow! Bueno, es el cabrón. la conoce el cabrón ¿Qué hijo puta cómo baja para con el puto con el puto tijón hasta arriba menos mal que va a poner con, con el rígido como fuera por pues, el duro me echando todo el claro, yo he tenido que también que aflojar porque me comía todo el polvo están muy secas están muy secas Sí, vamos hasta abajo. Wow, es Estaba ¡Oh! almacenar ahí la rueda. Para, yepa, para, yepa para, para, para. Cuidado ahí, eh, eh, cuidado eh. Sí, estoy bien sí. ¿Eh? Sí, sí. por adelante Sí Vale, no pasa nada Fijada total Qué. Sí. Sí. Bueno, aparte se bueno, me no al suelo sí. en, el... sí, sí, sí, sí. en la bajada esa vertical que está el árbol, en el medio del sí. que te has metido por por ahí me he metido sí, y se me ha ido la rueda delantera y he caído que también, ¿no? sí, claro raspados